Y Ahora sí estamos comunicados ya telefónicamente con un funcionario de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires perdón, Damián Costa Magna, que es el vicepresidente de HELADA, eh, la autoridad del agua de la provincia. Eh, Damián, te agradecemos por estar conectado, sé que estás ahí un poco apurado, nosotros también. Eh, gracias por, por esta comunicación. No, gracias a ustedes por comunicar. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, y lo que el tema que nos convoca eh, es, eh, eh, Silvio, eh, me vas a decir, eh, seguramente me vas a acompañar, es el, el famoso proyecto de ordenanzas de la Municipalidad de La Plata que de alguna manera limita el acceso al agua por el, el acuífero Puelche, bueno, y eh, hace un par de semanas, un poco más, se, se, se hizo una movilización, hubo cambios en ese preproyecto, pero bueno, queríamos saber cuál es, cuál es la posición, cuál es eh, la, la, la, lo que dice la autoridad del agua en este caso para, para de acceso al agua de los productores del, del cordón. Sí, mira, el, el proyecto, de, estamos obviamente al tanto de este proyecto de ordenanza eh, y acá no, no es solamente lo, lo que dice la, la Autoridad del Agua, sino la Constitución Nacional de la República Argentina, ¿no? que el, el uso de los recursos naturales es potestad de las provincias, eh, con lo cual todo lo que sean habilitaciones o permisos para para el uso o el manejo de, de los recursos naturales, que en el caso particular nuestro del, del recurso hídrico, es potestad de, de la provincia de Buenos Aires, que de acuerdo a la ley 12.257, que es el Código de Agua, establece que es el, el organismo que, que, digamos, que de alguna manera acompaña al Poder Ejecutivo para para esas, para esas eh, tramitaciones y delegaciones de esta Autoridad del Agua. O sea que no tenía ningún tipo de influencia, vamos a decir directamente, para poder armar ese tipo de proyectos el municipio, y aún así lo armó. O sea que nosotros podríamos decir claramente que no estábamos tan equivocados que el objetivo era otros. Eh, no sí, queríamos... puede ser. Desconozco, desconozco cuáles son los objetivos de, de, de ese proyecto de ordenanza, porque obviamente no, nosotros no, no participamos, eh, pero claramente no, no es una competencia ni del municipio de La Plata, ni de ningún otro, ¿no? Eh, es una potestad de la, de la provincia de Buenos Aires y de la, de la Autoridad del Agua, en el caso particular, de, de lo que es el recurso hídrico, lo que es el manejo de los recursos naturales. Uh -huh. eh, entonces, ¿ustedes no están conformando la mesa que se conformó, por ejemplo, en y el tema del tema de uso de agua? No, mesas... De mesas eh, me eh, esta mesa en particular, no, eh, no, no, no, no. del municipio no se nos ha convocado... ...pero sí, eh, que se armen misa de trabajo... ...sí, eh, uno desde la Autoridad del Agua... ...lo se celebra... ...y obviamente que, que, va, que vamos a participar... ...si esta mesa eh, existe. Sí, nosotros hablamos con gente del INTA... ...hace tres semanas y... ...nos había dicho se había armado... ...una mesa de trabajo junto con el INTA... ...el municipio, la Universidad de Escaureche... ...y referentes de, alguno, de algunas organizaciones... ...por el tema del uso de agua que hay un proyecto también eh, muy similar a lo que es eh, lo que se quería llevar a cabo acá en La Plata pero con otra proceder podríamos decir porque se busca el consenso que eso es lo que yo he entendí de lo que nos explicó el trabajador del INTA no eso ese tipo de ese tipo de, de luchas de trabajo y de iniciativa eh, la autoridad del agua está a total disposición para para formar parte eh, y obviamente a, asesorar a, a todos los eh, los usuarios del recurso hídrico, eh, cómo es que se tienen que hacer la, las tramitaciones y a su vez también de acuerdo al conocimiento que hay en el organismo, cuáles pueden ser las mejores prácticas, cuáles son por ahí las zonas que mayor factibilidad tienen para poder hacer uso del recurso porque a veces por ahí eh, el recurso es necesario en algunas partes, pero eh, por la calidad o por la cantidad o por la, la sobreexplotación que hay en algunas... En algunas zonas eh, eh, no es factible, ¿no? Por eso, digamos, previo a, a la instalación de, de un pozo de extracción. Eh, más allá del permiso, previamente hay que hacer un estudio de factibilidad para ver si realmente es factible, porque el recurso puede ser que esté, pero que no esté en las condiciones de calidad o de cantidad para ser explotado. Bien, eh, y una consulta clave que se ha surgido mucho en estos últimos tiempos, el tema del Puelche, la bajada del nivel del Puelche, si están trabajando al respecto o no de, de ustedes ahí. Sí, ahí nosotros estamos estableciendo una mesa de trabajo en conjunto también con el Ministerio de, de Desarrollo Agrario, porque bueno, en esta zona fruto de, de La Plata, los últimos 15 años cambió bastante lo que era la... Eh, el uso de suelo, no, era un territorio que por ahí eh, hace 10 o 15 años se usaba para lo que era una actividad de pastoreo, de ganado y actualmente con la instalación de, de muchos invernáculos eso lo que provoca es una impermeabilización del suelo que de alguna manera lo que no permite es la, re, la recarga del acuífero porque el acuífero se recarga obviamente con, con el agua de frío, encima de esa zona es una forma de recarga, con lo cual eh, al instalarse actividades eh, de proyecto de invernáculo, generan impermeabilizaciones de, de, del suelo. Hay buenas prácticas de uso de suelo, que de hecho la semana pasada se hizo una mesa de, de trabajo y una presentación del Ministerio de Desarrollo Agrario en Salto, eh, hablando sobre esta, sobre esta temática, con lo cual es, es importante también el trabajo que, que se está armando con, entre la Autoridad del Agua y el Desarrollo Agrario, obviamente entre los productores, para para ver esta, esta circunstancia en particular de lo que es el, la sobreexplotación del acuífero Puelche, que obviamente hay una sobreexplotación por estas actividades que te mencioné que se empezaron a instalar en el último tiempo, pero también hay una problemática de lo que es la, la recarga de ese acuífero por estas actividades, ¿no? entonces tenemos que encontrar la manera de que eh, no, no cercenar las actividades productivas, eh, pero hacerlo de una manera que no, no afecte el, el recurso hídrico y el manejo de suelo también. También vos mencionaste que bueno, se reunieron con el Ministerio de Desarrollo Horario, o sea que también depende de la Provincia de Buenos Aires. ¿Hay contacto, relaciones, articulación, trabajo con la municipalidad? Sí, sí, estamos en conjunto con, sí, no, con el Ministerio de Desarrollo Horario. Específicamente de con, el, con el municipio de La Plata. Eh, eh, ¿Hay buena relación, se podría decir, o no? Hay, hay, buena relación con, hay una relación eh, institucional con los 135 municipios de, uh -huh. de la Provincia de Buenos Aires. No, no, no, no hay una distinción en cuanto a con un municipio nos llevamos mejor y con otro peor. Eh, la competencia de la autoridad del agua, yo voy a hablar por la autoridad del agua, no por el Ministerio de Desarrollo Agrario, claro. pero la competencia de la autoridad del agua es, eh, digamos dar eh, dar el servicio y, y atención a los 135 municipios. No, no, no hay un municipio con el que tengamos mejor o poder relación. No, te, te preguntaba, porque vos decías, claro, nosotros articulamos con el Ministerio de Desarrollo Horario como autoridad del agua, articula, pero eh, no nombraste al municipio en esa mesa de trabajo, en ese trabajo conjunto, como que... Eh, no sé, eh, eh, pareciera como que el municipio no ustedes no convocan o ellos no quieren que los convoquen o no quieren participar de, de esa solución que ustedes están proponiendo no, obteniendo. no, pero por, porque esa mesa es, eh, para este caso en particular nosotros hemos tenido mesa de trabajo con, con el municipio de La Plata como con muchísimos otros para este caso en particular estamos empezando a articular esa mesa de trabajo y en su momento será convocado también el municipio uh -huh. bien eh, Nazario Ramos le habla este, no, yo preguntarle, mencionaste que eh, cuando vos mencionaste la impermeabilización de los suelos, estabas hablando por el tema de acá del lado de Poblé, esos temas lo, lo, donde se está corriendo el cordón hortícola. Eh, sí. Eh, eso lo viene haciendo, ese trabajo eh, supuestamente es de producción eh, extensiva, eh, por lo general no se podía poner este, invernáculo en ese lugar, pero eh, hace cuatro o cinco años que nosotros veníamos reclamándole al municipio, por ejemplo, por el tema este, que si no, es, no porque el planteo que, que hacía el municipio era que, que no era apto para producción intensiva y siguieron haciendo, siguieron haciendo perforaciones, qué sé yo, no sé, este... Y eso creo que, si mal no, est si no estoy mal informado, el puelche, eh, el acuífero puelche, pasa por esa zona. Por lo general, eh, lo que se... Y el, es, el puelche y el los se pone en esa zona. Claro, el puelche, sí. sí eh, Supuestamente, si se tiene que hacer una perforación, eh, la, el, la habilitación eh, te desde la Autoridad del Agua, ¿te dicen qué tipo de, de, de perforación, qué tipo de, de bomba se puede hacer? Sí, sí por lo general eh, eso en realidad lo, lo presenta el profesional que, que presenta el proyecto. Lo que sí eh, tiene que, que estar garantizado que el perforista que, que vaya a hacer el pozo esté dentro del registro de perforistas de, de la Autoridad del Agua, porque lo que muchas veces pasa con estos pozos es que se hacen por ahí no, no de la mejor manera, o con las mejores materiales o con las mejores eh, condiciones estructurales, y eso también, digamos, genera una, una sobre explotación y a su vez puede generar una contaminación también del acuífero, ¿no? Eh, porque no están garantizadas la, las condiciones de, de internalización y de construcción del, del pozo. Eh, pero, pero sí, justamente esta mesa de trabajo también es para, de alguna manera, es... Articular también esas esa buenas prácticas de, de perforación para, en este caso, para el, el cordón fluvial de la zona de la plata, Pauletti y Olí. ¿Hay algún registro de, de, de, eso, de esos eh, perforistas que sí. dónde lo podemos? ¿Hay, hay un registro, hay un registro perforista que está en la página, en la página de la autoridad del agua y está la, también el, la guía de tramitación para poder eh, inscribirse. No, es muy importante eso para saberlo, para tenerlo en cuenta y empezar a trabajar de esa manera. Yo te quería hacer una consulta, más que nada sobre los barrios que está surgiendo acá en el medio del Cinturón Verde, eh, pero, eh, donde vemos eh, cantidades de perforaciones, eh, muchísimo 10 veces más de lo que contábamos en la zona productiva, que cada casi podríamos decir que cada terrenito tiene su propio pozos, por el tema de la contaminación que nosotros sabemos que existente en el cinturón verde que la mayoría son de pozos ciegos y sabiendo que esos barrios no cuentan con servicios cloacales, eh, ¿cómo piensa proceder la autoridad del agua de la provincia? sí, mirá, nosotros en la cuestión de, de barrios privados como también de de industrias, tenemos un área de, de fiscalización eh, a los cuales se les exige con igual rigurosidad la, las tramitaciones en el organismo y la falta de, de permisos o habilitaciones tiene sus sanciones correspondientes y nos ha pasado también de tener que clausurar eh, algunos barrios por lo que son los desagües cloacales porque volcaban en, o en suelo o en, en arroyos eh, los líquidos cloacales sin tratar eh, en eso la, la autoridad del agua no... no, no no tiene contemplaciones, digamos, de acuerdo a las fiscalizaciones que se hacen, eh, se ejecutan las, las sanciones correspondientes y a su vez también hay distintos programas, por ejemplo, para la industria sí tenemos un programa de, de reactivación de, de plantas de tratamiento con un acompañamiento del de, de Ministerio de Producción y del Banco de Provincia con líneas de crédito para poder desarrollar este tipo de, de proyectos. También eh, la última, de parte al menos, eh, hoy justo mencionábamos al principio del programa, estaba hablando, estamos hablando de la pesca ¿sí? artesanal y, y, y por acá por la zona, y yo nombraba el río de la Plata y, bueno, eh, algunos compañeros decían, bueno, que no le gusta pescar ahí porque el pescado eh, no es rico, qué sé yo. Ay, eh, ¿cómo, eh, eh, ¿Cómo fiscaliza ahí justamente esa palabra que, que utilizaste hace un ratito, eh, los desperdicios, los desechos en, el, en acá en la costa del río? Perdón, no me, me, me te escuché la última parte. No, sí, qué, qué, ¿qué hace la Autoridad del Agua si tiene que fiscalizar el tema de los desperdicios, el, sí. el desecho? De... Sí, sí, nosotros ahí, nosotros en, en lo que son los cuerpos de agua, eh, lagunas o en el caso de, del río de la Plata, tenemos monitoreos de, de calidad y de hecho eh, participamos a su vez en, en una campaña del río lo que es el eh, del río de la Plata, que tiene, si ahora, ahora no recuerdo bien, si eran tres o cuatro campañas por año cuatro campañas por año, donde se hace un monitoreo de toda la costa del río de la Plata y se, y se evalúan distintos puntos eh, para digamos, ir evaluando la, la calidad de, del cuerpo. Bien, bueno, bueno, compañeros. Yo por mi parte es todo, la verdad que te agradezco mucho por tu tiempo y en cualquier momento nos estaremos comunicando de vuelta cuando eh, surge algún tipo de inconveniente en el sector. Nos, yo lo voy a comprometer, no, no, eh, eh, yo te voy a comprometer, les eh, Dabien, les eh, bien, Damián. Les agradezco muchísimo la, la comunicación, les mando un fuerte abrazo eh, y un saludo para todos los oyentes también y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias por todo igualmente. Gracias a vos. Gracias. Bueno, era un eh, funcionario de la Autoridad de, del Agua, Damián Costa Magna, que nos explicaba un poco cómo viene la situación de fiscalización, de perforaciones y todo lo que es el... La, el acceso al agua en nuestra zona y en la provincia de Buenos Aires son las 3 y 25 atando cordones la voz, la voz de lo que no que se ve no